Hola, soy Mar Rubio, soy de Corbera y tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué incompatibilidades tiene Prevan Plus con otros productos a la hora de mezclar en el tanque? Muchas gracias. Prevan Plus es compatible con la mayoría de los productos que utilizamos en los tratamientos de cítricos. No obstante, debemos de tener en cuenta estas cuatro recomendaciones. La primera, la mezcla de Prevan Plus con aceite mineral y con calcio que el atado de DETA son incompatibles. La segunda... Démosse para 15 días una aplicación de aceite mineral con una de Prevan Plus. La tercera, no mezclar con mojantes, pero sí con correctores de pH o con antiespumantes. La cuarta, con Espirotetramat 150 T con fosfito de aluminio. Y fosfito solo pueden mezclarse con Prevan Plus al 1 por 1.000. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.